Hoy leeremos Manual para ser niño de Gabriel García Márquez y empezamos con estas palabras del Nobel de Literatura. Se nace con la vocación y en muchos casos con las condiciones físicas para la danza y el teatro y con un talento propicio para el periodismo escrito, entendido como un género literario y para el cine, Entendido como una síntesis de la ficción y la plástica. En este sentido soy un platónico. Aprender es recordar. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y ya damos comienzo. Manual para ser niño, de Gabriel García Márquez. Espero que te guste. Un manual para ser niño. Gabriel García Márquez. Aspiro a que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atrevan a defenderse de los adultos en el aprendizaje de las artes y las letras. No tienen una base científica sino emocional o sentimental, si se quiere, y se fundan en una premisa improbable. Si a un niño se le pone frente a una serie de juguetes diversos, terminará por quedarse con uno que, le guste más. Creo que esa preferencia no es casual, sino que revela que el niño, una vocación y una aptitud que, tal vez, pasarían inadvertidas para sus padres despistados y sus fatigados maestros. Creo que ambas le vienen de nacimiento, y sería importante identificarlas a tiempo y tomarlas en cuenta para ayudarlo a elegir su profesión más aún, creo que algunos niños a una cierta edad, y en ciertas condiciones, tienen facultades congénitas que les permiten ver más allá de la realidad admitida por los adultos. Podrían ser residuos de algún poder adivinatorio que el género humano agotó en etapas anteriores o manifestaciones extraordinarias de la intuición casi clarividente de los artistas durante la soledad del crecimiento y que desaparecen como la glándula del timo cuando ya no son necesarias. Creo que se nace escritor, pintor o músico, se nace con la vocación y en muchos casos con las condiciones físicas para la danza y el teatro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 aunque todavía no lo sepa, y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido, creo, con una seriedad absoluta, que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la forma magistral para una vida larga y feliz. Para sustentar esa alegre suposición no tengo más fundamento que la experiencia difícil y empecinada de haber aprendido el oficio de escritor contra un medio adverso, y no sólo al margen de la educación formal, sino contra ella, pero a partir de dos condiciones sin alternativas, una aptitud bien definida y una vocación arrasadora. Nada me complacería más si esa aventura solitaria pudiera tener alguna utilidad no sólo para el aprendizaje de este oficio, de las letras, sino para el de todos los oficios de las artes. La vocación sin don y el don sin vocación. George, Bernanos, escritor católico francés, dijo «Toda vocación es un llamado. El diccionario de autoridades que fue el primero de la Real Academia en 1726 la definió como la inspiración con que Dios llama a alguno estado de perfección. Era, desde luego, una generalización a partir de las vocaciones religiosas». La aptitud según el mismo diccionario, es la habilidad y facilidad y modo de hacer alguna cosa. Dos siglos y medio después, el diccionario de la Real Academia conserva esas definiciones con retoques mínimos. Lo que no dice es que una vocación inequívoca y asumida a fondo llega a ser insaciable y eterna, y resistente a toda fuerza contraria, la única disposición del espíritu capaz de derrotar al amor. Las aptitudes vienen a menudo acompañadas de sus atributos físicos. Si se les canta la misma nota musical a varios niños, unos la repetirán exacta, otros no. Los maestros de música dicen que los primeros tienen lo que se llama el oído primario importante para ser músicos. Antonio Sarasate, a los cuatro años, dio con su violín de juguete una nota que su padre, gran virtuoso, no lograba dar con el suyo. Siempre existirá el riesgo, sin embargo, de que los adultos destruyan tales virtudes porque o les parecen primordiales y terminen por encasillar a sus hijos en la realidad amurallada en que los padres los encasillaron a ellos. El rigor de muchos padres con los hijos artistas suele ser el mismo con que tratan los hijos homosexuales. Las aptitudes y las vocaciones no siempre vienen juntas. De ahí el desastre de cantantes de voces sublimes que no llegan a ninguna parte por falta de juicio, o de pintores que sacrifican toda una vida a una profesión cerrada, o de escritores prolíficos que no tienen nada que decir. Solo, cuando las dos se juntan, hay posibilidades de que algo suceda pero no por arte de magia. Todavía falta la disciplina, el estudio, la técnica y un poder de superación para toda la vida. Para los narradores hay una prueba que no falla. Si se le pide a un grupo de personas de cualquier edad que cuenten una película, los resultados serán reveladores. Unos darán sus impresiones emocionales, políticas o filosóficas, pero no sabrán contar la historia completa y en orden. Otros contarán el argumento tan detallado como recuerden, con la seguridad de que será suficiente para transmitir la emoción del original. Los primeros podrán tener un porvenir brillante en cualquier materia divina o humana, pero no serán narradores. A los segundos les falta todavía mucho para hacerlo, base cultural, técnica, estilo propio, rigor mental, pero pueden llegar a serlo. Es decir, hay quienes saben contar un cuento desde que empiezan a hablar, y hay quienes no sabrán nunca. En los niños es una prueba que merece tomarse en serio las ventajas de no obedecer a los padres. La encuesta adelantada para estas reflexiones ha demostrado que en Colombia no existen sistemas establecidos de captación precoz de aptitudes y vocaciones tempranas como punto de partida para una carrera artística desde la cuna hasta la tumba. Los padres no están preparados para la grave responsabilidad de identificarlas a tiempo, y en cambio si lo están para contrariarlas. Los menos drásticos les proponen a los hijos estudiar una carrera segura y conservar el arte para entretenerse en las horas libres. Por fortuna para la humanidad, los niños les hacen poco caso a los padres en materia grave y menos en lo que tiene que ver con el futuro». Por eso los que tienen vocaciones escondidas asumen actitudes engañosas para salirse con la suya. Hay los que no rinden en la escuela porque no les gusta lo que estudian, y sin embargo podrían descollar en lo que les gusta si alguien los ayudara. Pero también puede darse que obtengan buenas calificaciones, no porque les guste la escuela, sino porque les gusta para que sus padres y sus maestros no los obliguen a abandonar el juguete favorito que lleva escondido en el corazón. También es cierto el drama de los que tienen que sentarse en el piano durante los recreos, sin aptitudes ni vocación, solo por imposición de sus padres. Un buen maestro de música, escandalizado con la impiedad del método, dijo que el piano hay que tenerlo en la casa, pero no para que los niños lo estudien a la fuerza, sino para que jueguen con él. Los padres quisiéramos siempre que nuestros hijos fueran mejores que nosotros, aunque no siempre, sabemos cómo. Ni los hijos de familias de artistas están a salvo de esa incertidumbre. En unos casos porque los padres quieren que sean artistas como ellos, y los niños tienen una vocación distinta. En otros, porque a los padres le fue mal en las artes y quieren preservar de una suerte igual a los hijos cuya vocación indudable son las artes. No es menor el riesgo de los niños de familias ajenas a las artes cuyos padres quisieran empezar una estirpe de esa lo que ellos no pudieron. En el extremo opuesto no faltan los niños contrariados que aprenden el instrumento a escondidas. Y cuando los padres lo descubren ya son estrellas de una orquesta de autodidactas maestros y alumnos concuerdan contra los métodos académicos pero no tienen un criterio común sobre cuál puede ser mejor la mayoría rechazaron los métodos vigentes por su carácter rígido y su escasa atención a la creatividad y prefieren ser empíricos e independientes, otros consideran que su destino no dependió tanto de lo que aprendieron en la escuela como de la astucia y la tozudez con que burlaron los obstáculos de padres y maestros. En general, la lucha por la supervivencia y la falta de estímulos ha forzado a la mayoría a hacerse solos y a la brava. Los criterios sobre la disciplina son divergentes. Unos no admiten, sino la completa libertad, y otros tratan incluso de sacralizar el empirismo absoluto. Quienes hablan de la no disciplina reconocen su utilidad, pero piensan que nace espontánea, como fruto de una necesidad interna, y por tanto no hay que forzarla. Otros echan de menos la formación humanística y los fundamentos teóricos de su arte. Otros dicen que que sobre la teoría. La mayoría, al cabo de los años de esfuerzo, se sublevan contra el desprestigio y las penurias de los artistas en una sociedad que niega el carácter profesional de las artes. No obstante, las voces más duras de la escuela fueron, contra la escuela, como un espacio donde la pobreza de espíritu corta las alas, y es un escollo para aprender cualquier cosa, y en especial para las artes. Piensan que ha habido un despilfarro de talentos por la repetición infinita y sin alteraciones de los dogmas académicos, mientras que los mejor dotados solo pudieron ser grandes y creadores cuando no tuvieron que volver a las aulas. Se educa de espaldas al arte. Han dicho al unísono maestros y alumnos. A estos les complace sentir que se hicieron solos. Los maestros lo resienten, pero admiten que también ellos lo dirían. Tal vez lo más justo sea decir que todos tienen razón. Pues tanto los maestros como los alumnos, y en última instancia la sociedad entera, son víctimas de un sistema de enseñanza que está muy lejos de la realidad del país. De modo que antes de pensar en la enseñanza artística hay que definir lo más pronto posible una política natural que no hemos tenido nunca, que obedezca a una concepción moderna de lo que es la cultura, para qué sirve, cuánto cuesta, para quién es, y que se tome en cuenta que la educación artística no es un fin en sí misma, sino un medio para la preservación y fomento de las culturas regionales, ...cuya circulación natural es de la periferia hasta el centro y de abajo hacia arriba. No es lo mismo la enseñanza artística que la educación artística. Esta es una función social y así como se enseñan las matemáticas o las ciencias... ...debe enseñarse desde la escuela primaria el aprecio y el goce de las artes y las letras... La enseñanza artística en cambio es una carrera especializada para estudiantes con aptitudes y vocaciones específicas cuyo objetivo es formar artistas y maestros como profesionales del arte no hay que esperar a que las vocaciones lleguen hay que salir a buscarlas están en todas partes más puras cuanto más olvidadas son ellas las que sustentan la vida eterna de la música callejera la pintura primitiva de broche y sapolín en los palacios municipales la poesía en carne viva de las cantinas, el torrente incontenible de la cultura popular que es el padre y la madre de todas las artes con qué comen las letras. Los colombianos desde siempre nos hemos visto como un país de letrados. Tal vez a eso se deba que los programas de bachillerato hagan más énfasis en la literatura que en otras artes. Pero aparte de la memorización cronológica de autores y de obras, a los alumnos no les cultivan el hábito de la lectura, sino que los obligan a leer y a hacer sinopsis escritas de los libros programados. Por otra parte, me encuentro con profesionales escaldados por los libros que les obligaron a leer en el colegio con el mismo placer con que se tomaban el aceite de ricino. Para la sinopsis, por desgracia, no tuvieron problemas, porque en los periódicos se encontraron anuncios como este. Cambio sinopsis del Quijote por sinopsis de la Odisea. Así es. En Colombia hay un mercado tan próspero y un tráfico tan intenso de resúmenes fotostáticos que los escritores haríamos mejor negocio no escribiendo los libros originales sino escribiendo de una vez la sinopsis para bachilleres. Es este método de enseñanza, y no tanto la televisión y los malos libros, lo que está acabando con el hábito de la lectura. Estoy de acuerdo en que un buen curso de literatura solo puede ser una guía para lectores. Pero es imposible que los niños lean una novela, escriban la sinopsis y preparen una exposición reflexiva para el martes siguiente. Sería ideal que un niño dedicara parte de su fin de semana a leer un libro hasta donde pueda y hasta donde le guste, que es la única condición para leer un libro pero es criminal para él mismo y para el libro que lo lea a la fuerza en sus horas de juego y con la angustia de otras tareas. Haría falta, como falta todavía para todas las artes, una franja especial en el bachillerato con clases de literatura que sólo pretendan ser guías inteligentes de lectura y reflexión para formar buenos lectores. Porque formar Escritores es otro cantar. Nadie enseña a escribir salvo los buenos libros, leídos con la aptitud y la vocación alertas. La experiencia de trabajo es lo poco que un escritor consagrado puede transmitir a los aprendices si estos tienen todavía un mínimo de humildad para creer que alguien puede saber más que ellos. Para eso no haría falta una universidad, sino talleres prácticos y participativos donde escritores, artesanos, discutan con los alumnos la carpintería del oficio, cómo se le ocurrieron sus argumentos, cómo imaginaron sus personajes, cómo resolvieron sus problemas técnicos de estructura, de estilo, de tono, que es lo único concreto que a veces puede sacarse limpio del gran misterio de la creación. El mismo sistema de talleres está ya aprobado para algunos géneros del periodismo, el cine y la televisión, y en particular para reportajes y guiones. Y sin exámenes, ni diplomas, ni nada. Que la vida decida quién sirve y quién no sirve, como de todos modos ocurre. Lo que debe plantearse para Colombia, sin embargo, no es solo un cambio de forma y de fondo en las escuelas de arte, sino... Que la educación artística se imparta dentro de un sistema autónomo que dependa de un organismo propio de la cultura y no del Ministerio de la Educación. Que no esté centralizado, sino al contrario. Que sea el coordinador del desarrollo cultural desde las distintas regiones del país, pues cada una de ellas tiene su personalidad cultural, su historia, sus tradiciones, su lenguaje, sus expresiones artísticas propias. Que empiece por educarnos a padres... Y maestros, en la apreciación precoz de las inclinaciones de los niños y los prepare para una escuela que preserve su curiosidad y su creatividad naturales. Todo esto desde luego, sin muchas ilusiones, de todos modos, por arte de las artes, los que han de ser ya lo son, aún si no lo sabrán nunca».